Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar viendo una grabación que nos dio el señor Rosco, eh, Rosco Balmi, del de clan del querido clan Gatos Negros. Eh, que va a estar jugando con este Progetto 46, bien de Tier 8. Bueno, vamos a ver de qué va esta partida. La verdad es que no la vi. Eh, a simple vista analizando. Bueno, está jugando una partida de tier 8 contra Tier 7 y Tier 6. Bien. Así que bueno, podemos decir que eh, en este caso el señor Rosco sería eh, el más fuerte de la partida, podríamos decir. con el primo Victoria, el Tiger 2, y enfrente tenemos un Lowe, un FB 4202 y un T4400. Bueno, ahí ya de entrada, autopuntado, y se traga, traga un tanquecito que estaba clavado por ahí. Se arriesga al pasar por el medio. Igualmente el proyecto es un tanque bastante ligero. Bueno, acá tenemos una posición bastante interesante. Que. Digamos. Que podemos analizar y desde la cual podemos llegar a tener. Un giro. Está perfecto. A los que van avanzando por ahí. El Excalibur. Eh, me parece que no, no es una buena ubicación para el Excalibur ahí. Más con la falta de movilidad Bueno, ahí se le va a lanzar el IS Tenemos el MT-25 que se la va a comer en 3-2-1 apunta ah, rápido Rosco Y le erra ahí Y le erra el tercero Está bien, está bien, digamos Está bien posicionado, tiene cobertura Vamos a ver, está la Arti, ya veo la M-44 ahí Solamente, ok Bien, tenemos el IS que está distraído Mal por el IS, mal ubicado Ahí en el medio de la nada te pueden tirar de enfrente, desde donde está el Tiger 1, donde está el Comet, te pueden tirar de todos lados. Ahí no tenés ningún tipo de cobertura. Mal por el IS. Fíjense que en la posición en la que está eh, Rosco acá. Mmm, tranquilamente tiene cobertura de la artillería. Miren, bombazo de artillería allá arriba. Dicho sea de paso. Y eh, tiene tiro a los que aparecen por el pasillo del medio. Incluso podría llegar a tener tiro a los que aparezcan por ahí. Pero bueno, todavía es muy. Muy pronto en la partida Bien, bien ahí, bien ahí, bien invocado MC MT-25 ya está medio en el horno Está medio jugadete Ya está, listo Se comió un tiro sabiendo de que en Nada recargaba y que lo tenía A su disposición, ¿no? Bueno, ahí Vemos el Excalibur otra vez El T-43 de aquel lado Esto, Inteligentemente Sabe que tiene que esperar que Recargar uno, un proyectil por lo menos o dos, para estar bien ahí, tranquilo Ya tienen los tres en la recámara Perfecto Y como les decía yo, ahí está, perfecto eh, Perfecto, trata de darle Atrás, ahí está, traqueado un tiro más Bien, listo, adiós, y lo prende fuego Excelente, muy bien por Rosco ahí La verdad que muy bien, mal por el lobo Que se mandó así a lo loco, a lo, a lo, a lo pavote Podríamos decir eh, En el sentido de que Podés ganar la zona de pesados, tal vez Ojo con este pasillo. Pasillo acá de, de. de. podríamos decir de línea E. de acá siempre te dan de todos lados. Bueno, acá Rosco que se prepara, tenés el T29, que lindo, lo tenés de culete ahí. Uno. Dos y un tirito más. El T29 tranquilo, sigue en la suya, olvídate, no, no pasa nada. Es muy, muy tranquilo. Bueno, está bueno este replay. La verdad es que yo no lo había visto hasta el momento. O sea, estoy reaccionando. Como lo haría cualquiera de ustedes. Se toma todo el tiempo del punto. Perfecto. 10 puntos ahí. No se apura. No se apresura. Se toma su tiempo. Espera, espera que cierre la retícula. Una vez que cierra la retícula. Disparás tranquilo. Muy bien. Nadie te apura. No tenés ningún tipo de presión. Fíjense que la, la ubicación en la que está Rosco es excelente. Es muy buena. De hecho, le voy a empezar a utilizar. Porque la verdad es que yo mucho no la tenía esta ubicación. Si sí tenía la de, la de ponerse allá en el medio. Por ahí más o menos que hay como un lugarcete. cuando salís de este lado, o sea, del lado contrario al de Rosco pero pero la verdad es que esta mucho no la tenía, no sabía que era tan buena ubicación, sí entiendo de que, a ver, no sabía si sí sabía que era una buena ubicación pero lo que no sabía, digamos, era haberlo visto desde la cámara o sea, desde la perspectiva de estar dentro del tanque no sé si me explico eh, el suelo tiene como una pequeña hondonada, así por decirlo, ¿no? una subidita Y entonces no le puedes dar bien a los que está allá atrás Por eso ahí tiene que asomarse, ¿ves? Bueno, ya Rosco hizo su laburo ahí Hizo su trabajo en el medio Con lo cual ya la zona de pesados está liberada Queda la zona de medio Con lo cual él tiene que ir a buscar allá Igual quiero dejar algo bien en claro El proyecto para mí es un tanque que es T8 tranquilamente, olvídate Perfecto, muy bien, Rosco Excelente, excelente decisión Muy buena Trata de irse para atrás para esperar que recargue la que esperar un montón de segundos ese tiro tuvo un poco de suerte porque medio fantasioso, pero bueno, bueno, le embocó y bueno, ya fue bien ahí, ahí se va, fíjense una cosa que está buenísimo de dejar en claro Rosco tenía dos eh, el M4 el M4 y, uy, mirá justo el bombazo, hoy es el día de cazar los bombazos, mirá boludo mirá el proyectil ahí, chabón está buenísimo boludo esto nunca lo había... Creo que nunca lo había cazado así en el aire. Bueno, eh, lo que estaba diciendo, me colgué. Eh, el M4 y después estaba el otro por acá, que no sé cuál era. No me acuerdo en este momento porque ya se me fue. ¿Cuál era el T44? Creo que era el T44, me parece. Me parece. Eh, que estaba a un solo tiro. Y el Rosco le podía haber embocado Los tiros al M4... Pero seguía teniendo el cañón del T-44 que le podía llegar a pegar. Supongamos que era el T-44. Era uno que estaba ahí atrás con un solo tiro. Entonces, él decide bajar un cañón perfectamente, como corresponde hacer. Siempre que tengan la, la posibilidad, que tengan a tiro, por ejemplo, a uno que está con, no sé, por, por decir algo, mil de vida. Y otro que está a 50 de vida. bueno, Y más con un progueto que tenés un cañón, que tenés varios proyectiles... Te conviene bajar primero un cañón para no recibir ese daño y después seguís con el otro. O sea, no sé si me explico. Suponte que Rosco le, le hubiese invocado los tres tiros al M4. Sí, buenísimo. Pero después el t 44 suponiendo que era el que estaba ahí, te, va, te vas a comer ese tiro de 300 o de lo que sea. No sé, depende. ¿Entendés? Pero ojo con eso. Está buenísimo lo que hizo. Bajó un cañón, después seguimos con el otro. Es más, y se fue para atrás para recargar el otro proyectil. Y después siguió disparando y lo enganchó acá de costadito. Muy bien por él, la verdad que muy, muy buena. Y me quedé con esta imagen, boludo. Está buenísima, chabón. Muy bueno ese proyectil ahí. A ver a dónde va. Ah, se la quiso embocar a Rojo. Bueno, ahí lo seguimos. Lo va a buscar ahí ya como tipo perro de presa. Eh, bien, decide, decide ocultarse primero antes de avanzar. Yo hubiese, eso, yo hubiese hecho eso de una, te digo Me hubiese lanzado a los perros Si no se mueve, ahí lo tenías, ahí lo tenías Lo tenías, lo tenés, lo tenés abajo, abajo, abajo Ahora si sí lo tenés Bien, está bien, aseguro el daño Uno podría decirle eh, Lo que pasa es que, bueno, ahora tenés eh, Una recarrita hermosa, ¿no? Uff, el t 3485 guarda, guarda, metete, metete, metete Métete, wey, métete, wey, que te la vas a comer y te van a estar mirando a vos Porque si el t 3485 es piola, sabes que estás a un tiro Con 12 de vida, bien ahí, bien ahí, bien ahí, muy buena Buena ahí, muy bien el Rosco, se llevó a 7, man, bien ahí, boludo, bien ahí Muy buena partida, chabón porque me van a decir, sí, sí, sí, está bien, una partida de tier 6 Contra tier 8, sí, sí, pero eh, Tío Pucho, Tío Pucho también es suscriptor, me parece A ver, para, una cosa Porque a veces aparecen suscriptores jugando en Sudamérica Y me encanta, boludo. está Rosco eh, A ver si hay alguno más Por alguna casualidad No, creo que no eh, Tío Pucho eh, Sí Belisarius, ah no, pero este no es eh, Belisarius Va, no o sé, sea, creo que no Me parece bueno, nada, dale, me cuelgo Yo siempre me cuelgo Bueno, acá tenemos el STRB eh, Entre el Primo de Victoria y el RHM Seguramente Lo hicieron repollo Bueno mmm, Puntos a destacar de esta partida eh, Vamos a hacer un, un referéndum De los puntos buenos y puntos malos De esta party Básicamente la ubicación que tomó Roscoe Ahí en E5 E6, E6 mejor dicho fue excelente fue muy buena eh, de ahí tuvo tiro a los de izquierda y a los de derecha se sacó de encima al mt 25 le pegó tiros al Scalibur. después apareció el lowe el t29 en la zona de pesados o sea tenés un abanico importante de posibilidades bien eso está buenísimo después eh, puntos positivos bajar un cañón siempre que puedas eh, no apresurarse en el tema de disparar cuando tengas que disparar. Eso también está, está bien hecho. Y buscar coberturas, lugares así como este que, que está buenísimo. Eh, porque por lo general apenas arranca ya se van para, para el otro lado, se van para la zona de pesados. Allá atrás, ahí en... ¿Qué sería? A ver. Eh, J2, J3, por ahí más o menos. Y que hay como un lugarcito... Pero ahí la artillería te puede tirar... Tiene chances de darte... Ahí donde estaba Rosco... Como máximo lo podían stunear... Pero no, no creo que... Le convenga a la artillería... Estar stuneando a un jugador todo el tiempo... Sin hacer daño... Eh, así que bueno amigos... Después los puntos negativos... Que podríamos decir... Y la verdad que yo no encontré... Muchos que digamos... Eh, tal vez recibir... Mmm, daño... A veces en el sentido de que... sin sin que tendría que haberlo recibido, tal vez fíjense que termina con 12 de vida la partida, con lo cual él podría haber muerto antes también, eh, pero después fue una partida bastante bastante limpia, digamos no tuvo no tuvo mucho enfrentamiento mano a mano, o sea, la posición que tomó lo hizo jugar relativamente tranquilo, o sea, no tuvo que estar ahí mano a mano esquivando tiros y todo el tiempo, toda la partida ahí torreteando, o escabulliéndose o escapando, o pegando un tiro y yendo y volviendo, o para adelante y para atrás. No, él tomó una buena posición. Pum, pum. Empezó a disparar. Perfecto, correctamente. Cuando llegó el momento de moverse, se movió. Se tuvo que ir para la zona de los medios. Acá en, en E0, en E9, por ahí más o menos. Pero, pero bueno, tengan en cuenta eso. Es una linda parte y La verdad que está, está bastante buena. Eh, es una opción más, como siempre les digo. Es una alternativa más para jugar. Así que bueno, amigos. Espero que les haya gustado la, la replay que les traigo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ser tantos suscriptores. Hemos crecido un montón. Estamos ya en los 4.700 y pico. Y pico, o sea, ya lo pasamos. Hace nada, un mes atrás estamos en 4.400. O sea, casi de a poquito, pero casi 300 subs más. Así que bueno, amigos. Eh, síganme en las redes sociales. Tienen mi face. Eh, el face de WhatArch también es el mío. Nando Capo Gaming en face. Eh, después tienen mi canal de Twitch, en el cual subo esto. Que es World of Tanks. También subo juegos de terror. Y ven mis reacciones ahí. Subo Company of Heroes. Subo de todo un poco. Eh, pero el canal de Twitch es como más íntimo. Ahí no, la verdad que la pasamos muy bien en las noches. De lunes a viernes. 21:30 me encuentran en Twitch. Y todos los días prácticamente subo acá un videito de World of Tanks en YouTube. Bueno amigos. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.